Ese paradigma de que las matemáticas son complicadas eh, radica necesariamente en la educación tradicional y en el dos, dogmatismo que se, que se denominan hacia las ciencias de las matemáticas. Pensar en ciencias matemáticas como tal como una fuente de ciencia pura en la educación o en las aulas de clase creo que es un error. en principio eh, lo más importante es quitar ese esquema de ciencia que se tiene en las matemáticas y pensar en unas matemáticas escolares, unas matemáticas aterrizadas a la, a la cotidianidad del estudiante, en primera instancia. Eh, una segunda instancia, en definitiva, creo que es la formación de docentes en, en, en ese tipo de experiencias eh, basadas en, en educación matemática escolar. Tercero, las experiencias que se dan en el aula de clase frente a los compromisos que adquiere el docente y el estudiante, los roles y todas esas conexiones que se realizan con los elementos matemáticos. Es decir, eh, pensarse una matemática desde y para los estudiantes que emergen de la realidad de ellos, eh, de aquellas interacciones con el medio, de la, la interacción par a par, de la interacción también con el docente. El docente creo que también juega un papel fundamental en esa construcción de eh, objetos matemáticos. Eh, y así mismo, claro, como, como ya no va a ser las matemáticas de la escuela ya no van a ser aquellas que son imposibles de llegar ni alcanzar sino van a ser aquellas que yo construyo con mi compañero de que yo construyo eh, eh, con el medio, con el entorno entonces creo que así podrían eh, romper ese paradigma que se tienen de las matemáticas